Bienvenidos al curso de Resonancia Eléctrica. En este curso vamos a estudiar el fenómeno de resonancia que se presenta en los circuitos o en los sistemas de potencia. Mi nombre es Alexander Bueno, soy profesor del Departamento de Conversión y Transporte de Energía de la Universidad Simón Bolívar. La resonancia eléctrica es un fenómeno que se produce en un circuito cuando un elemento inductivo y capacitivo en el recorrido de una corriente se anulan en una frecuencia determinada. Estos inductores y capacitores pueden estar conectados en serie o en paralelo. Eso define lo que se conoce como resonancia serie o resonancia en paralelo. En resumen, una resonancia eléctrica se obtiene cuando se iguala la rectancia capacitiva con la reactancia inductiva para una frecuencia determinada. Esta frecuencia se denomina frecuencia natural de oscilación y se calcula como el cociente de la raíz cuadrada del valor de inductancia y de capacitancia. Ustedes se preguntarán de dónde ese valor de inductancia y de dónde ese valor de capacitancia. El valor de inductancia básicamente lo obtenemos de los cables o líneas que alimentan el circuito. Estos tienen un componente inductivo y capacitivo. Generalmente en líneas aéreas el, el principal componente es el inductivo, mientras que en líneas subterráneas el principal componente es capacitivo. Recordemos de los módulos pasados que es necesario para las Empresas proveedoras de servicio mantener un factor de potencia superior a 0,9. Eso nos hace que en muchas de nuestras instalaciones coloquemos bancos de condensador para compensar factor de potencia. Este banco de compensadores es el principal factor que puede entrar en resonancia con los conductores de un circuito cuando se excitan con frecuencias diferentes a la fundamental. Estas frecuencias diferentes a la fundamental se pueden obtener de las diversas cargas no lineales o electrónicas que pueden estar presentes en el circuito. En la siguiente lámina, vemos un circuito resonante serie. En este caso, el inductor y el condensador se encuentran uno a continuación de otro. En este caso, para la frecuencia de oscilación, es decir, cuando se anula la reactancia capacitiva e inductiva, la impedancia queda únicamente definida por el valor de resistencia del conductor. Recordemos que en electricidad, este valor de resistencia ocasiona pérdidas en los distintos alimentadores y trata por diseño ser un valor muy pequeño, es decir, en el orden de los miliocnios. En este caso, la corriente en el circuito queda definida únicamente por este valor de resistencia. O sea que ante una, una tensión de frecuencia, en el orden de la frecuencia natural de oscilación, vamos a tener un cortocircuito franco limitado únicamente por la resistencia del circuito. Ustedes dirán, pues simplemente basta con no alimentar o no excitar esta frecuencia. Pero recordemos que en frecuencias cercanas a la frecuencia natural de oscilación, el valor de impedancia decae rápidamente a cero, como lo vemos en la gráfica al lado del circuito. Es decir, que aunque no estemos alimentando la frecuencia natural, para valores muy cercanos, vamos a tener corriente del orden de cortocircuitos. Mientras, la impedancia, como vemos en la lámina, podemos definirla directamente como el valor que vemos a continuación. El principal problema de circuito resonante en serie son las sobrecorrientes, que pueden ocasionar tensiones de alimentación en el orden de frecuencia, es decir, disparo de protecciones. El disparo de protecciones eléctricas, cuando estamos trabajando con armónicos, pueden ser inadvertidos por equipos de medición antiguos del tipo analógico, puesto que estos no responden a las frecuencias de excitación de resonancia. A continuación, hablemos de la resonancia paralelo. La resonancia paralelo, como vemos en el circuito, es cuando el inductor y el condensador se comparten nodos o puntos de conexión. Generalmente por diseño los inductores no son puros y presentan una pequeña resistencia y los condensadores al igual presentan una pequeña resistencia para descarga, para protección de los usuarios cuando el condensador se encuentra desenergizado. En este caso la impedancia en vez de irse a cero se va a infinito, es decir, el circuito queda abierto es decir, una impedancia en infinito, ocasiona para una corriente de esta frecuencia una tensión infinita. Recordemos que en el sistema no se pueden mantener tensiones infinitas debido a que el aire tiene una capacidad dieléctrica de ruptura. Por eso es que vemos el fenómeno del rayo durante una tormenta eléctrica. El aire tiene una rigidez dieléctrica de 30 kilovoltios por centímetro. Es decir, que a partir de 30 kilovoltios salta un arco eléctrico. Ustedes lo habrán visto en muchas ocasiones cuando desconectan circuitos altamente inductivos, como puede ser el calentador de agua, o una plancha eléctrica que se produce un arco entre el tomacorriente macho de conexión del equipo y el tomacorriente hembra de la residencia. Estamos manejando corrientes de 10 amperes en el caso de una plancha, 5 o 7 amperes en el caso de un calentador y se produce una diferencia de potencial que es capaz de producir un arco eléctrico en el aire. Por eso estos circuitos deben procurarse no mantener, como vemos al igual que en el caso de la resonancia serie, valores muy cercanos a la frecuencia natural de oscilación producen sobretensiones. La única manera en el circuito eléctrico de mitigar este fenómeno es a través de la utilización de descargadores de sobretensiones en el caso de alta potencia o baristores en el caso de baja potencia. En esta lámina vemos cómo se calcula la impedancia completa del circuito. Como ya dijimos, el primer principal problema de este fenómeno son las sobretensiones. Este fenómeno es más o menos común en el sistema, siendo el más común la resonancia serie sobre todo cuando tenemos bancos de compensación reactiva. Es decir, cuando planeamos compensar reactivamente un sistema debemos tener en cuenta la, el contenido armónico de las corrientes y las tensiones en la instalación, es decir, Conveniente la utilización de un sistema de diagnóstico de calidad de energía para saber si los condensadores que estamos colocando no entran en resonancia con la instalación que tenemos. En resumen, tenemos que la resonancia serie y paralelo traen problemas perjudiciales al sistema. En el caso de la resonancia serie, altas corrientes. En el caso de la resonancia paralelo, altas tensiones o sobretensiones. Ambas pueden ser mitigadas con los equipos de protección de sobrecorriente o de sobretensión, pero es necesario tener en cuenta que cuando alimentamos circuitos no se presente este fenómeno. Adicionalmente, tenemos que el fenómeno de resonancia también se puede presentar durante la energización de transformadores en vacío producto de la saturación de estos equipos. Por eso es recomendable que la linergización de transformadores se realice con las debidas protecciones de sobretensión y sobrecorriente en el equipo a fin de mitigar estos fenómenos.